Invitados especiales Bueno, estamos aquí en en la gloria estamos en la gloria para hablar de Dios Hablando con Jesús, Podcast y ya estamos aquí, vamos a estar en unos segundos Con nuestros invitados, invitados especiales Está Aquí en Jesús en Segundos, aquí vamos a estar conectados para darle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Bueno, entonces vamos a conectarnos aquí desde Bogotá, Colombia, dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Tenemos a nuestro invitado especial, al pastor John Velasco de Cincelejo Sucre, de la Iglesia Transformación Balac. Pastor John, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, gracias por la invitación, mi amado Pastor Carlos, muy bien, gracias a Dios. Declarando una mañana de fuego, de poder y de gloria. Amén, amén, amén. Y bueno, cuéntanos cómo va la, la Iglesia de Transformación para acá. Bueno, mi pastor, la honra y la gloria para Dios, bien, ahí va creciendo. Eh, para los que se conectan, gloria al Señor, nivel costa, desde Cincialejo. Estamos ubicados en la principal de Villamadi, un cuadrante antes de llegar al de uno, entrando por Farmazur ahí queda nuestro ministerio, un ministerio de avivamiento, de fuego y empoderado del Espíritu de Dios Amén, amén, aquí estamos conectados también en Cristo en la Gloria Radio para la, la, la honra y el poder de nuestro Señor, también en Cristo en la Gloria Facebook Live y Grande y Poderoso Pastor uh, John ¿cómo, ¿Cómo han recibido las ayudas? ¿Cómo ha sido la transformación de Barak en, con esas ayudas que se han enviado de la Fundación? Bueno, mi pastor, eh, muy agradecido primeramente con Dios, con su, su fundación, con su ministerio que nos ha estado apoyando y e impresionante ver la sonrisa de esas personas, ver cómo reciben esos eh, regalos, se puede decir con gozo, cómo están a la expectativa esperando que Amén. lleguemos para devolverles una sonrisa. Acuérdense que nuestro lema es devolviendo una sonrisa. Y estamos, eh, eh, estas ayudas se han hecho en el barrio El Poblado es como una okay. evasión eh, se ve bastante necesidad, es muy fuerte pero sí nos han recibido con mucho agrado también estamos en Berea de Policarpa también es, eh, es una comunidad indígena pero eh, gran bendición allá también nos han recibido con mucho gozo, con mucha alegría y vemos personas que se gozan ¿Qué ha sido lo más difícil, Pastor? Wow lo más difícil, Pastor, eh, creo que es como confiar tanto en la gente. Ok. Eh, cuando le digo confiar tanto en la gente, es como de repente poner la mirada en personas que no van a ser agradecidas. Personas que simplemente van estar esperando que usted les dé algo, pero ni siquiera quieren honrar al Señor. Es triste ver personas que usted les ayuda. Sí. Con la fundación llegamos dándoles comida, dándoles, eh, vestuario, pero ni siquiera le dan gracias a Dios. O sea, ni siquiera honran al Señor. Entonces, para mí esa es una parte fuerte, ¿sí? De ver que de repente cuando pues, hay un agradecimiento y, acla y aclaramos, ¿no? No estamos esperando que la gente nos agradezca a nosotros. Claro. Pero que sean agradecidos a Dios. Sí, claro. Y, y esa parte podemos ver una doble moral, ¿cierto? Exacto. Esa doble moral de que soy cristiano pero al mismo tiempo como que no soy agradecido con el que me está prohibiendo. No nosotros, sino gran yo soy. A ver, a ver. Y es por eso que eh, en Santiago, precisamente estábamos hablando esta semana, que, que en Santiago 1.8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inc inconstante en todos sus caminos. Y vemos una, un pueblo de Dios inconstante, ¿cierto? Sí, mi pastor. Vemos el de, de, de pueblo que hoy se emociona es como de emociones sí. hoy busco, hoy voy um, lloro eh, bueno, le clamo al señor pero canarrecio la bendición, chao se acabó, sí, se acabó. es como, como ir a ver la película esa de cine, uno emocionado y voy a ver la película, compro la, las palomitas, termino la película y como que, ah, ya, se pasó, sí, pero, pasó. <risa> pero, pero sí, eh, el hombre yo ánimo bueno, si lo vemos desde el punto de vista obviamente estamos hablando para un pueblo cristiano sí eh, es algo que preocupa demasiado, preocupa porque o sea cuando, cuando está, están metidos en el problema, en la tormenta es cuando quieren buscar de Dios cuando no tienen de repente empleo cuando no tienen cómo pagar un arriendo cuando tienen un hijo en las drogas cuando su, está su hogar está destruido pero, pero wow, wow Dios lo sorprendió yo le restauró, yo les devolvió y una doble moral se apartan del Señor. Y, lo, y esa doble moral también la podemos ver en los diez leprosos, pastor. Dice sí, sí. que eran 10 hombres leprosos que Jesús le lanzó la palabra sí. y ellos fueron caminando a presentarse delante del sacerdote. En ese sí. Entonces, y fueron los 10 libres. Y solamente se volvió uno y los otros 9, ¿dónde sí, sí. se quedaron? <risa> Hace unos domingos atrás. Predicamos en el templo, en la escuela dominical, este tema. Y los nueve, ¿dónde están? O sea, los que recibieron el milagro, los que recibieron el empleo, los que fue, su, su hogar fue restaurado, su hijo salió de las drogas, eh, están en una posición bien. ¿A dónde están esos nueve? Entonces, vemos nuevamente ese pueblo de doble moral. Amén. Y también vemos por ejemplo, un Judas de doble moral. Sí. sí. Exacto. estando con el maestro pero al mismo tiempo lo vendió y nos dejó una gran enseñanza ¿como qué? y que no tiene que se acerque a nosotros o sea, como pastores es porque nos van a ahorrar van, van viendo que pueden sacar de usted o qué pueden sacar de, de uno Amén. y después ya si te veo, no conozco conozco a mí me ha pasado pastor y le ha dolido en el corazón personas que tal vez uno ha ayudado que uno le ha votado todo por ellos y se lo encuentran a uno en el centro de la ciudad, sí. y no les importa ya como que se llenó mi pastor, ya no dole moral me imagino que al comienzo sentías como un dolor ¿cierto? El pastor le duele a uno el corazón yo me imagino a Dios si eso es uno que le da ganas de llorar él no se siente como que ¿qué pasó acá? ahora imagínese al gran yo soy al rey de reyes, señor de señores que mandó a su único hijo para que pagar el precio por usted y por mí y por nuestros pecados. Y hoy en día ser indiferentes con él. Tremendo, ¿cierto? Es algo que duele. Sí. Y también, por ejemplo, estábamos hablando esta semana en segunda de Timoteo 3, 16 al 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguñir, para corregir, para instruir en justicia. Pero vemos un pueblo de Dios que no quiere ser instruido, no quiere ser. De pronto va a la iglesia, se, se están convirtiendo en una de, de un no sé qué día sea la. Eh, Las personas que nos estén viendo van un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un, un domingo, pero realmente están siendo como lo que estábamos hablando antes de la misión. Por ejemplo, en el ámbito colombiano, que cristianos oran por la vida, ¿cierto? Oran para un cambio, pero están votando por. Por personas, por hombres que están en contra, que están a favor de un aborto, que están a favor de, de, de muchas cosas que no logran a Dios. ¿Qué opinas de eso? Eso es algo tremendo y no podemos decir que le falta conocimiento, porque tienen el conocimiento. Digamos que aquí que, aquí el que comenzó hace poquito, listo, está tomando leche. El 9, sí, no, Pero de sí. aquellos que llevan. Y los que llevan 10, 12 años en el Evangelio. Estoy esperando que un cambio lo haga un hombre terrenal. Sabemos que el cambio lo hace Jesucristo y con esto no queremos ser religiosos, amada audiencia, ni queremos decir o queremos implantarles a ustedes una religión. Pero tenemos que entender como pueblo de Dios y que no podemos votar, Perdóneme, pastor, que lo oí claramente, no. no podemos votar por una persona que no honre a Dios. Aquí, esto es libre, que, estos que, micrófonos que, son que, libres. Que a LGTB. Una persona que dice, dice creerse en ser un dios. Claro que sabemos que es un dios minúsculo. Sí. Pero, pero vemos que el pues pueblo, pueblo de hoy, de, de hoy no yo voy a votar por fulano porque él va a traer un cambio, porque él nos va a ayudar, porque él va a hacer esto. ¡Ey! Un cambio no lo puede hacer una persona, y no me cansaré de decirlo, que no tiene temor de Dios. Amén. Es como un hogar. no puede ser bendecido, Jesús en ese hogar. Sabes que tú me, me traíste ahorita algo, porque el, el fin de semana traje, eh, estaba, estaba escuchando una pastora. Ya me decía que el hogar es como la vida en Cristo. Hay muchas cosas que nosotros de, vamos a morir. Por ejemplo, hay cosas que de pronto tu esposa quiere hacer, pero tú no. Y entonces hay cosas que, listo, voy a hacerlo porque la quiero. Amén, amén. Y así es Mira con aquí. Cristo. Aleluya. Vamos a dejar muchas cosas en nuestra, en nuestra humanidad, ¿Para qué? ¿Para seguir a quién? A Cristo Jesús. Y, y, y cuando ella decía eso, yo decía, oye, tienes razón. Todo, A veces necesitamos de dejar de ser de doble moral. Realmente, ¿eres frío o caliente? Porque los tibios... Lo que... Más claro, no lo dice la... Y lo dice Apocalipsis. Que más bien que sea frío o sea caliente. Porque los tibios lo vomitarán. ¿Y, y, ¿Y cuántos en tibios? O sea, te una segunda, tibios. Te, te, según lo que tú has visto, por ejemplo, allá en la costa, en la costa caribe colombiana, tú, tú ves, aquí no estamos juzgando, sino uno tiene el discernimiento que lo bueno y que lo malo, tú ves más tibios, o I mean, ¿es tibios, o fríos o calientes, ¿qué, vas, qué ves más? Una buena pregunta, ¿cierto? <risas> y antes que, que respondas a esa pregunta, estamos en Cristianos en la Gloria Radio también, aquellas personas que también nos quieran escuchar, eh, puedes bajar la aplicación en Google Play, y también estamos en Facebook Live, aquí en Facebook, y muy pronto vamos también, estas emisiones a salir también en nuestra página de gloria.com. Entonces, respondiendo a la pregunta que te dice, ¿cómo, ¿cómo, cómo ves esa comunidad como lo hicimos aquí en Colombia, costeña. Bueno, bueno no podemos ge, eh, gener, ge, generalizar. Sí, claro. Sí. Pero, como le está diciendo ese momento, se ve personas que en su momento, buscando milagros, se desesperan. Pero luego que obtienen el milagro, se apartan. Nosotros lo hemos visto como templo, con mi esposa, la pastora Darina, eh, momentos en los cuales el templo se llena vemos gente dispuesta gente que dice pastor me voy a quedar con ustedes les voy a ayudar me voy a bautizar Dios mío voy con toda y Dios los bendice con algo pequeño y se apartan entonces ahí es donde nosotros sin juzgar a nadie podríamos decir tibios sí, tremendo cierto tibios sí, y me duele decirlo y Sé que hay audiencia de Bará que está viendo y no estoy juzgando, por favor, quiero aclarar, no quiero... No, lo estamos juzgando. Pero sí quiero que entendamos algo, o sea, nos vamos corriendo detrás de, la, de las migajas de la bendición y estamos dejando al dador de la gloria, al dador de la vida, al que nos puede seguir bendiciendo constantemente. Entonces, mire, allá al templo han llegado hermanos que no tienen empleo y no por nosotros, la misericordia de Dios les ha dado empleo. Amén. Entonces ahora la excusa es, no puedo ir porque estoy trabajando, no me queda tiempo. Después voy, y ese después voy dos, tres meses que no van a la iglesia. Siempre veo justificación. Siempre veo justificación. Como aquí en Bogotá. Exacto. Aquí en Bogotá siempre, eh, lo habló al en Bogotá, ¿no? porque los, vivo aquí en Bogotá, vemos la gente que, como tú dices, recibe el milagro. Señor, un ejemplo, dame un carro... Y yo voy a transportar a mis hermanos y yo los voy a llevar a la iglesia y vamos a hacer eh, eh, cruzadas y todo eso. Pero llega un punto como que eh, ya, se olvidaron del Señor, ¿cierto? Amén. Y, y tú dices, vemos en una comunidad que realmente no está comprometida con el Señor. Esa es la doble moral que, que el Señor, vemos, vemos ese Dios vivo de poder que está triste, ¿cierto? Mi, mi Amén. Pastor, ¿se ha puesto a pensar como pastor también que tú eres? ¿Cuántas veces te ha dolido tu corazón por ver un pueblo que no quiere honrar al Señor? Ahora ponte a pensar en el mismo Dios. ¿Cuánto no le durará a Él que mandó a su hijo que o sea pasó por tantas cosas fuertes? Pudo cumplir, ¿no? Sí. Y ver que no hay un agradecimiento. Un saludo para Liliana. Amén. Nos está viendo. Bendecimos también la vida de Leonor y de cada uno de los hermanos que se comienzan a conectar en este momento. Amén. Y es esa doble moral que también nos lleva a, en el Mateo, en el capítulo 7 del versículo 16 en adelante, pero en el versículo dice que por los frutos seremos conocidos. Realmente, yo digo a la comunidad, no únicamente de Cincelejo, sino en el mundo, a veces vemos como títulos. A veces que nos llamen pastor, hermano, no sé qué, pero realmente ese fruto está haciendo ganar a, a tu esposa, a tu esposo, a una comunidad. Esa es la doble moral, ¿cierto? También. ¿Cómo podemos llevar esto? ¿Y pasa. También me pasa, recuerda que la palabra dice que el ministerio comienza por casa. Uy, esto <risa> es <risa> penetrante. <risa> muchas veces queremos ganar a muchos para Cristo, pero estamos descuidando nuestra familia. O no estamos dando el testimonio verdadero. Entonces, ¿por qué mi esposo no va a la iglesia? ¿Por qué mi esposa no va a la iglesia? ¿Mi hijos no van a la iglesia? Por una doble moral. En la sí, iglesia, iglesia somos luz y en la casa somos tinieblas. En la iglesia adoramos a Dios, saltamos, es rabolineamos. Y vine a adorarte, vine a exaltarte. Y en la casa, ¡cállese la boca! ¡No me hable Sí, es verdad. me aburrido! yo no me contesta! no ¡Dios no me bendice! es verdad hey, querido hermano y hermana queremos que tú despiertes por medio de esta enseñanza que Dios trae para tu vida ¿qué le puedes decir a esas personas que de pronto están diciendo eh, mi pastor John a veces yo me siento una persona de doble moral quiero decirles que abran la puerta a su corazón porque el único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo Amén. Eh, Apocalipsis 3.20 3, lo dice el golpe a la puerta porque él es un caballero, sí. y si tú, mujer, varón de Dios, o aquellas personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo en este momento, abre la puerta de tu corazón, él va a entrar y se va a señorear de ti. Qué palabra hermosa, maravillosa. Pero para que haya un verdadero cambio, hay que dejar que Jesucristo entre a nuestro corazón. Hay personas que dicen, pero mi hogar no cambia, mi hijo no cambia. Te iba a hacer esa pregunta. <risa> Estamos en el espíritu. Amén. ¿Y qué, qué les puede decir a esas personas? Vuelvo y le digo, abra la puerta de su corazón y deje que Dios te molde. Pregunta, cuando tú dices abrir la puerta de tu corazón, démosle a entender a, estas, a, estas, a estos hermanos que de pronto están comenzando los caminos del Señor. ¿Qué, debe, ¿Qué deben hacer? Comienza a orar. Comienza a acercarse más al Señor, a leer la palabra. A, Amén. a congregarse. Amén. A, a creer en las promesas que Dios te ha dado. A las promesas que yo te da por medio de los profetas, por medio de la Escritura, por medio de alguna persona, de alguna persona que tenga el don profético. Uh -huh. O sea, hay que comenzar a obedecer para que podamos tener cambios. Y lo más importante, leer la palabra de Dios. El manual de vida, como tú lo llamas, mi pastor, pasaporte. Sí. Mientras no lo leamos, no hay un conocimiento. Mira que yo, el Señor me ha hecho entender es cuando, ¿te acuerdas cuando tú comenzaste a enamorar a, a la pastora? Ay, Dios mío. Y comenzaste a darle esos detallitos. Yo le pregunto a nuestro abad padre, padre, ¿cómo puedo enamorar, cómo puedo conquistar al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? Porque Él sabe cómo es el Espíritu Santo. Y alguien sabía cómo tú podías conquistar a la pastora, ¿cierto? un saludo muy, muy grande de aquí Bogotá, Colombia, para así se alejó a la pastora Tarina. Eh, y ella, yo sé, de pronto le diste chocolate, le diste algo, pero ella se enamoró de esos detalles, ¿cierto? Amén, sí, señor. Sí, sí. Y es por eso que hoy en día debemos hacer lo mismo. No, de su, no ser de doble moral, sino preguntarle al Padre, a, a través del Hijo, cómo conquistar al Espíritu Santo. Y un tema muy importante. Porque... Apocalipsis 2.5 dice mira por cuánto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras que hacías antes porque has perdido tu primer amor Uf. y vemos que en el hogar tal vez en lo personal podemos decir para que las demás personas no digan que es que estamos juzgando o hablando de ellos tal vez hemos perdido ese primer amor lo que dice usted mi pastor de ser detallistas de llevar ese dulcecito de llevar esa palabra bonita de sentarnos como ese par de amigos de novios y escucharnos, planear cosas para un futuro. Y lo mismo con el Espíritu es Santo. El para allá voy. Y lo mismo con el Espíritu Santo. Cuando comenzamos a tener ese primer amor, ese detallito era así: estuviera lloviendo, yo voy para la iglesia. Así estoy, <risa> mejor dicho, salgo del trabajo, agarro la mochila y corra de mi compadre porque voy a tarde de servicio. Pero hemos se estado perdiendo ese primer amor que ya, ah, para que voy a así estar. ¿Para sí. que me conecto? ¿Sí? Siempre el pastor John. Eh, un saludo. Eh, Entonces comenzamos a ver que se comienza a perder ese primer amor. Y usted lo acaba de decir, el asba lo conoce todo, el padre lo conoce todo. O sea, acercamos nuevamente al padre, en nos va a dar estrategias. La revelación. La revelación. La revelación. Y quiero hablar un momentico de los hogares. Mujer, comienza nuevamente a ganar a tu esposo. Amén. Hazle el hermoso que no le gusta. Hazle el jugo que no le gusta. Pero comienza a ganar a, a, a, a ese a varón, varón. Para que pueda él comenzar también a enamorarse del Espíritu Santo de Dios. Y que tu hogar sea un hogar de bendición. Varón, varón comienza a ser ese hombre detallista que en un tiempo fuiste. Ese, y comienza a ganar nuevamente a esa mujer como preciosa gacela para que puedan llegar juntos a viejitos y ser un hogar de bendición delante del Señor y esta palabra también es para mí al que el Señor también me habla Amén. Tengo y bien, que ser detallista con mi esposa que tengo que comer a ganar no a ser monótonos exacto sino a veces no es el, el por ejemplo a, a mí me gusta ser, ser me gusta ser una persona de sorpresas no me gusta decir qué vamos a hacer, sino me gusta sorprender a mi esposa. Wow, y a veces sí. la, la dejo sorprendida de lo que hago, pero a veces le dicen, no, no me gusta, déjame sorprenderte. ¿A Porque, ¿Y quién pone eso en el corazón? Dios. Dios. Sí. Y, yo, y uno dice, es que no fui yo. Aparte fui soy yo? yo, pero parte es el Señor que me está moldeando y me está como, sí, si así te gano a ti, Él me va a llevar a lo sobrenatural con el Espíritu Santo. Amén. Y por eso el Señor nos lleva, ahorita mirando esta palabra, aquí en esta, en esta espada maravillosa, en la, como yo la llamo, la Biblia, en el, en el libro de San Lucas, en el versículo 6, capítulo 43, nos dice, no es un buen árbol al que, al que da malos frutos, ni un árbol malo al que, al que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, escucha esto, porque cada árbol se conoce por su fruto,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 estamos en elecciones, no se ve amor. No. Se ve odio. Odio. Y división. Entonces yo digo ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hablar de eso? Me pasa. Me pasa. Vuelvo y le digo, mientras no vemos que Jesucristo entre, nada va a poder cambiar. Bendecimos la vida de Vanessa Alejandra, que se acaba de conectar también del poblado. Saludos grandes y poderosos. Eh, mientras... Como, como nación, no le hemos a Dios, no vamos a poder ver un verdadero cambio. Y mire que eso se ha convertido, pastor, en, en desprestigiar al otro, en hablar mal uno del otro, en sacar cosas a reducir del uno del otro. O sea, mi amada iglesia, Colombia está pasando por un momento fuerte. Y si, como pueblo, de Dios no nos levantamos a orar, a buscar la presencia de Dios, puede venir una mano dura para Colombia. Entonces Y en nuestras manos también está el poder cambiar esta nación. Claro. Y con eso no le estoy tal vez incitando a que vote por uno por el otro. Pero sí quiero decirte que no puedes honrar a una persona que no honre a Dios. Amén. Una persona que es de doble moral. Así es. Una persona que hoy dice una cosa y no se contradice. Entonces, y, y por eso la palabra dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. De lo que lo que esté ese corazón ahí, está botando. Y, y es algo tan, tan complicado y tan hermoso lo que Dios hace, que pastor, lo que está guardado en el corazón no tiene que salir. Claro. En, en cualquier momento. Ejemplo en el ejemplo del hogar, vol volvemos a poner el hogar como ejemplo. Todo está color de rosa. Pero la, la, hay algo que no le gusta al otro, explota. Sí. Ay, te hice un jugo de mora y no te gusta, me lo has servido, es que no me gusta la mora, entonces hay cosas que hay que ir cambiando, y vuelvo y le digo, o sea, hay que dejar que Dios tome el control de nuestro corazón, le decimos la vida de Oralina Padilla, desde Sincelejo, Sucre. Amén, un saludo grande y poderoso de aquí de Bogotá, Colombia, grande y poderoso, te saludamos. Y para todas las personas también que, están, que se están conectando, en incluso en la Gloria Radio, una vez más, eh, si nos estás viendo, también puedes bajar la aplicación por Google Play. Si tienes el, el sistema Android, puedes vernos. Estamos con este invitado especial de aquí, de la Iglesia Transformación Barat, de Ciencias Sucre, un ministerio que eh, hacemos lo mejor para ayudarlos y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Y estamos hablando de esa doble moral que vemos, no únicamente en nuestra nación, sino a nivel mundial. Y estamos poniendo un gran ejemplo que es los hogares, que a veces necesitamos morir a muchas cosas. Si a ti te gustaba de pronto un ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita, mi Paz? Ay Dios mío, bueno, hermanito, le escuché muy bien. El arroz con pollo. Listo, el arroz con pollo y que a, te, y que a tu esposa no le guste el arroz con pollo. Uy, pastor. Llegar a morir eso, ¿para qué? Para poder encajar, o de pronto a tu esposa no le guste. O de pronto a ti te, un plato que a ti no te guste, pero a tu esposa le gusta. Y comenzar a comerlo, ¿para qué? Para morir esa yo, decir, quiero, quiero que te sientas bien. Amén. Y lo más importante entender que somos una sola carne. <risa> no, mejor dicho. <de> <risa> Abro comillas para anunciar que el próximo 26 de junio, 7 de la noche, en el templo tenemos el seminario de parejas. Así que desde ahora eh, quiero invitarlos, gloria al Señor, que son allí sin Cincelejo, para que puedan asistir. Eso va a estar poderoso. Y me pastor es verdad, o sea, ¿Qué negarse una cosas, pero no por, por nada malo, sino para que, pues, esa otra persona se sienta bien. Y, es y con, También. Y, eso eso es con, se con, Dios. ¿Y es con Dios. Y sus es con, Dios? ¿Y es con Dios? Pues, Un ejemplo. Fui alcohólico. Dejé de ser alcohólico y morí a muchas cosas del mundo para que para tener esa comunión con el Señor. Y yo también creo que tú muriste muchas cosas, ¿cierto? Sí, mi pastor, yo también. Dios me sacó de, del alcohol y otras cosas desagradables. Y tal vez en el momento para mí era imposible, pero por ah, el amor a Dios, agradar a Dios, dije no, vale la pena dejarlo todo por él Y hasta el día de hoy llevo 12 años y digo, vale la pena seguir dejando cosas. Para seguir agradando el rey de reyes. También oh, Orlina Padilla nos está diciendo que bendiciones, uh, bendiciones, mi paz, y que una oración pueda para, para su hija Emily. No sé qué, qué problema está pasando por Emily, pero si nos puedes especificar qué, qué le está pasando para orar por ella. Eh, ¿Y qué ha sido lo más duro, mi paz? Eh, vamos a hablar en tu hogar. ¿A qué has morido? Has muerto por el morir. <risas> has muerto, perdón se me, se me el dio gringo. el gringo, Otros, el gringo. <risa> eh, aquí Muchas no ¿no? eh, muy bien aquí hablamos de inglés portugués español mejor dicho el señor está dando perlas hoy hoy eh, qué te ha costado el carácter o okay. qué mi carácter es fuerte no lo puedo negar pero de repente, como el costeño habla golpeado. Sí. Y uno muchas veces piensa que es que lo está gritando a uno. En Bogotá hablamos más pasito. Los rolitos hablamos más suave. ¿Tú crees? Sí, yo me doy cuenta. Que el costeño <risa> habla más fuertecito. Y uno piensa que lo está gritando. Entonces, uno como acomodarse a que no es que está gritando, sino que ese es su modo de hablar. Oh, Amén. Sí. Esa es como una parte que al principio me, me dio muy duro porque yo muchas veces, veces? veces a mi esposa, ¡hey! pero no me grites y ella decía, mi amor no te estoy gritando, mi amor, no te estoy gritando, bueno, pero entender que es el dialecto de ellos y es algo chévere hasta las mismas palabras que uno, por ejemplo, vivimos en la misma nación, mira que eh, las personas que viven en Colombia eh, por ejemplo, que tú, lo que tú decías, viven en, el, en la costa caribe y yo estoy viven en la, en la capital, tienen diferentes palabras, ¿cierto? Ahora yo que fui criado en otra nación, yo me siento extranjero en mi propio país. O sea que tú eres como un Moisés. Exacto. Exacto. <risa> eh, exacto. Eh, entonces a veces tengo conflictos con mi esposa porque chocamos culturalmente. No estamos hablando de palabras únicamente sino de, cult de cultura sí, sí, porque sí. estoy acostumbrado a otras cosas y, y son esas cosas que por ejemplo hay cosas que a los colo algo que me, a mí me ha impactado es que la mayoría de colombianos comen con cuchara sí, sí, sí, sí. y para mí ha sido como que porque comen con cuchara y el tenedor, ¿Y, el tenedor? ¿Sí? y yo como con mi tenedor y mi, y, ¿Y y, y mi cuchillo sí. Y es una cosa que me ha, me, ha, me, ha, me ha causado curiosidad, entonces yo le dije, yo apenas al comienzo como que tan raro, pero no, ya, como, esa es la cultura. Ya saben mis queridos hermanos que el pastor nos va a ir a visitar a Sincelejo, cuando nos visitas ya sabes, cuchillo, por favor. No, no, no, pero uno ya, ya uno es todo terreno eh, La oración que está pidiendo mi hermana Orlina es por el, por uh, el, por su hija, eh, que tiene mucho dolor de cabeza y fiebre. Hagamos una oración por, por, ella, por ella. Adelante, mi padre. Mi hermana, ponga la mano sobre la cabeza de la niña. Padre, padre, padre en, en el nombre de Jesús, ahora, ahora mismo, mi Dios de gloria, reconocemos tu poder y tu misericordia, mi rey. declaramos Señor, cielos abiertos y traemos, Señor, la palabra de la mujer sifonea que vino delante de ti, que su hija estaba atormentada por un espíritu inmundo Dios y dijo aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa y tú le dijiste vete que tu hija es sana de que la azote pues declaramos a Emily sana Señor en el nombre de Jesús toda virosis, toda fiebre, todo dolor de cabeza todo malestar ahora mismo comienza la gloria de Dios a caer sobre la vida de Emily Amén, Shama, y, y oh, sí, San declaramos Señor sanidad sanidad, hay sanidad ahora en el nombre de Jesús, hay una unción cayendo en esta familia en este momento, sí, la gloria de Dios está cayendo en este momento sobre este lugar, declaramos a Emily sana Señor, Padre comienza a tomar el control de sus pulmones, comienza a tomar el control Señor amado, su sistema respiratorio Dios de gloria y obra Señor, ya que la honra y la gloria, tú te la llevarás en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria, amén Amén. amén. gracias, mi paz. Entonces estamos hablando sobre esa doble moral. Y aquí vemos que vemos una hija de Dios que cree en Dios, Orlina. Y esa doble moral es, es, es que mi fe está haciendo que que esto que este sirvo de Dios ore por ella, ore por ella y está siendo sana en el nombre poderoso de Aleluya. Jesucristo. Y en esa doble moral vemos un proverbio maravilloso que nos habla que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo vemos una vez más en el ámbito colombiano que cuando se les habla la verdad a las personas, ¿qué pasa? No le gusta. No le gusta. No gusta. ¿Te Hasta ha pasado ver, algo así? Eh, interrumpo. Sí. Veo a Duy desde Cartagena conectada. Dice: pido oración por Esteban Díaz, que se encuentra en UCI por picadura de culebra. Esteban Díaz. Esteban Díaz. Yes. listo. Entonces, en algún, en unos 10 minutos vamos a hacer esa oración por sí, ahí. Sí, vamos a tener en cuenta ahora oramos por, du bendecimos la vía Dubis de desde Cartagena. Listo, ¿Hay alguien, más? Con su familia. alguien más? ¿Alguien eh, más? No, así Ok, listo. Okay. No estoy tomando, estoy tomando apuntes para ahorita orar por esas personas. Listo. Igual que quien necesite oración, nos va diciendo, nosotros vamos leyendo y al terminar la emisión estaremos orando por las peticiones. Y recordemos que también estamos incrustados en la hora radio. Okay. Y, señora, y también allí. y también eh, porque se nos en la Gloria Radio son los tú estás los lunes y los El miércoles, miércoles tres lunes y miércoles 3 de la tarde pueden escuchar a, a vuestro pastor con palabras de poder hora eh, Bogotá Colombia eh, y sí. qué estamos hablando eh, sobre la doble moral me estaba diciendo ¿Me, hago? me interrumpí sí <risa> lo estábamos hablando que hoy, hoy en día las personas se les dice la verdad y, y, y se enojan ok pastor hoy en día a la gente no le gusta que uno le hable con la verdad y es triste de personas que tal vez se van del ministerio porque se les habla la verdad y quieren escuchar lo que su corazón les dicta pero la disciplina es buena es bueno que Dios nos hable nos confronte Amén. Para que nuestra vida cambie, y si no es así, nunca vamos a aprender. Amén, eso es verdad. Y imagino, hoy en día vemos una, una comunidad, un pueblo de Dios que no quiere que se les exhorte con amor ante todo, así es. quieren, quieren lo que quieren como, quieren, como que la bendición. En bandeja de plata, y ya, como tú decías al comienzo, recibieron la bendición. ¿Dónde están? Chao, chao, chao, chao, cierto. ¿Qué le podemos a decir a esas, a esas personas? Y como es en chao, chao. Bueno, <risa> eh, mi pastor, que es algo complicado, ¿no? Demasiado. Eh, no podemos fijar nuestra mirada solamente a la bendición. Acuérdese que el apóstol Pablo, él le clamaba al Señor, él le decía, quítame el aguijón. Pero el Señor le decía, bástate con mi gracia porque yo me perfecciono en tu debilidad. Van a, van a quedar cosas para que nosotros no perdamos la identidad de cristianos, Amén. para que no perdamos el enfoque de adorar y glorificar al Dios de Israel. Estamos con el Señor Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, pero ahí no termina la película, ahí comienza la película en tu vida, donde el protagonista es el Espíritu Santo de Dios y tú eres... Ese participante, entonces debemos entender de que esto es algo que es a diario, pastor. Porque si yo soy bueno, me pasan tantas cosas malas, porque tú te has apartado del Señor, porque no quieres honrar a ese Dios grande y maravilloso. Yo escuché a un pastor que decía: ¿Por qué en los Estados Unidos este muchacho se metió aquí aquel colegio y e hizo esa matanza? Y él decía: Porque es que allá les han prohibido la palabra. Desde, pues, los, hablan de Dios. desde los 50 o 60 la Biblia se prohibió en los Estados Unidos y desde ahí la decadencia de, de los Estados Unidos va bajando y este muchacho que se, ya se hizo una emisión precisamente el domingo pasado Hablando con Jesús Pop, que es a las 7 de la mañana eh, este muchacho tenía desviaciones sexuales sí tremendo entonces ahí vemos la doble moral que respetemos lo que ellos quieran pero dónde está el fundamento, que es quién? Cristo, la roca. Y, y qué triste ver, padres, que todo lo no sé aquí en mis palabras. Si sí, no, dale, estos, estos micrófonos son abiertos. Aquí no hay censura. Aquí no hay censura aquí. Hay que dejar que el niño o la niña hagan lo que sea, porque si no le voy a dañar su identidad. Usted no le está dañando la identidad a nadie, mi hermano, o mi hermana usted les está hablando de un Dios de poder y de fuego, instruye al niño en sus caminos, que aun cuando fuese hijo no se va a apartar de ellos pero en qué camino lo está fundamentando en el camino del mundo, de la perdición o en el camino de Jesucristo y de la vida eterna Amén Entonces vemos que es necesario volver, volver a las sendas antiguas cuando digo volver a las sendas antiguas es volver a orar, volver a ayunar, volver a, a tener esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios, volver a tener esa entrega. Lo hablamos hace un momento, ¿no? Apocalipsis 2.5. Hemos, hemos estado perdiendo la, el, el primer amor y hay que recuperar ese primer amor. Cuando y la si no? moral vaya cambiando. Y la misma palabra dice que muchos perderán el amor. Sí. Y siempre harán. Sí tremendo y que todo eso va a comenzar a conocer como señal de la venida de Jesucristo es que, ya está, es que ya estamos en los tiempos posteriores mi paz mis hermanos estamos en los últimos tiempos este es un tiempo para que tú no juegues con el evangelio para que te decías y ya no sea más de doble moral ya no pongas más excusas ya no ponga más tu mirada en otras cosas sino pon tu mirada en Jesús Pedro puso la mirada en Jesús y se dejó de la barca caminó sobre el mar pero quiso su mirada y comenzó un Dios Así que hoy queremos invitarlos para que ya no seamos más de doble moral. Les decimos la vida de Silva es de Cartagena. Amén, amén. Gloria a Dios. Y a todas las personas que nos escuchan también fuera de Colombia. Bendiciones. Un mensaje en portugués. A aquellas personas que precisamente, yo te lo había comentado, que hay muchos seguidores y sus seguidores de Cristianos en Algoría son de, de, de Brasil. Dios mío. Dale, dale. Mejor dicho, aquí vamos a hablar todos los idiomas. Aún son un día de mucha bendición, son necesarios. Ahora, ustedes entienden que Jesús se crece grande en su vida. Ahora, voy a hablar, voy a pedir a Dios que comience a restaurar su vida. Sólo tienen que precisar más ahora, que ven algo grande para usted. En nombre de Dios, Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Qué, qué hermoso es poder, cuando el Señor dijo que podíamos hablar lenguas. Amén. Ahí están las lenguas. Entonces. Eh, ¿Y cuánto que, estaremos preparando para llegar a Brasil? Uh, uh, ese, es, ese, es un, ese es un anhelo, un anhelo muy grande. Un anhelo muy grande que, pues, eh, que Dios no lo cumpla y a su tiempo. Amén. ¿Qué más podemos hablar de esa doble moral? Ya que nos queda, unos 10 minutos, mi paz. Esta doble moral, mi hermano, y piensen muy bien por quién vas a votar. Y, y comencemos, como Iglesia de Dios, a orar. Que ya se acabe como esta lucha que hay, esta indigencia. Y que podamos sacar a Colombia adelante. Mire que Colombia es tan desprestigiada, hablan tan mal de Colombia los colombianos, pero con esa doble moral de nosotros. Nosotros mismos somos culpables de que no nos quieran en otros países. Claro, en Brasil sí nos aman. Y en Estados Unidos. ¿Y qué más? Y Este es un tiempo para que nos reconciliamos con Dios ese tiempo y este tiempo profético como que es lo que viene para Colombia, yo sé que es grande, cierto mis hermanos Dios va a pasar a Colombia por un momento fuerte escuchen porque esto es profético pero después de esa mano de hierro viene el tiempo de gloria para todo aquel que lo busque para todo aquel que lo reconozca va a haber un departamento que se va a hundir porque trabajan mucho con brujería, con potencias, y va a ser algo notorio, va a salir por noticiero, por radio, y otros países van a quedar atónitos, pero el Señor va a mostrar que Él es celoso por su pueblo, viene algo tan sobrenatural, para todo aquel que busca al Señor, todo aquel que se doblega ante su presencia, van a comenzar a ver cambios, los que están conectados, los que no están escuchando en otros países, hay una mujer que está sufriendo. Pero va a comenzar el Espíritu Santo de Dios a orar sobre esa vida. Mujer, si tú quieres oración, puedes contactar a la emisora. Dios va a comenzar, hay un varón que va a firmar unos documentos que van a ser de bendición para su vida. Pero dice el Señor, apenas sea bendecido, no lee la espalda a tu familia. Acuérdate quien estuvo contigo en las buenas y en las malas. Amén, qué palabra tan hermosa, qué palabra maravillosa y, y una vez más, ya que nos queda un poquito tiempo aquí, eh, gracias por esta invitación, mi paz, por eh, saber que viniste a Bogotá y tomaste un tiempo de, de tu agenda para estar aquí en eh, se en la Gloria, en los estudios. Muchas gracias. Amén, gracias también a usted por la invitación. Y aparte de ser pues mi pastor, un excelente amigo. Y gracias por apoyar nuestro ministerio, por estar también siempre ahí, por ayudarnos con la obra social. Y gracias a cada hermano, a cada persona que ha creído en el Ministerio de Transformación Barat y que han creído en cristianos en la gloria. Amén, mi paz, mi paz. Estas son las te voy a dejar a ti como invitado especial. Estas son las personas que están pidiendo esas oraciones. Vamos a orar por aquellas personas y los micrófonos son tuyos. Yo creo que allí donde usted está, el mundo te encuentras, tengo un lado. Que... ya la cocina y apague la olla. Y vamos, a... y vamos a entrar en un tiempo de clamor. Padre, padre, padre en el nombre padre, de, Jesús, declaramos... de Jesús, declaramos sobre Esteban Díaz. Padre, padre, padre, si esto tú lo has permitido para que sus padre, padres, su familia te conozca. Sé que tú puedes hacer un milagro en este momento, Dios. Tú puedes llegar a aquella UCI donde se encuentra Esteban Díaz. No sé si es un niño, si es un hombre, pero yo declaro que en el nombre de Jesús, esa picadura de serpiente comienza ahora a secarse. Ahora se comienza a secar, así como se secó la higuera. Y tú comienzas, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a derramar sanidad sobre, sobre Esteban Díaz padre toma el control de Emily yo declaro que Emily ya fue libre ya fue sana sudó esa fiebre yo siento que Emily está allí sudando esa fiebre todavía pero van a glorificar el nombre de Dios oro por el hogar de Leonor Mendoza Leonor Dios tiene cosas grandes para ti hija aunque hay momentos que sientes que ya no puedes más hay momentos que dices yo no sé cuál es el propósito de Dios tú vas a ver a ese hombre predicar la palabra de Dios seis meses a partir de este momento, vas a ver cambios, vas a ver a un hombre detallista, a un hombre que te va a amar, y te va a entender, dice Orlina Padilla Olivero por los riñones, ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, así como Centurión, hoy te decimos, lanza la palabra, lanza la palabra, y que sea sana, en el nombre de Jesús, que tu gloria descienda ahora sobre linda padilla La declaro sana en el nombre de Jesús. Declaro que en menos de 12 horas va a comenzar a sentir ese fuego y va a comenzar a testificar su sanidad que recibió hoy. Bendigo la vida de mi amigo y mi hermano, Eduardo Fabián, desde Estados Unidos. Te bendiga, hijo. Declaramos, Fabián, viene un tiempo de gloria para ti. Esto que has estado recibiendo es poco para lo que el Señor quiere entregarte. Así te dice el Señor, pequeño, yo he visto lágrimas en tus ojos. Y aún te digo que dentro de poco tiempo vas a firmar documentos. Porque vas a ver mi gloria caer sobre tu vida. Hay promesas que te di hace siete años, cinco años, que no eran para este tiempo. Eran para este tiempo. Porque yo haré algo poderoso y sobrenatural. Padre, te doy gracias, te doy gracias, Dios de Gloria, por cada hermano, por cada persona, Dios, que está conectado, Señor, en esta mañana. Bendigo la vida, Señor, de mi pastor Carlos. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de cristianos en la gloria de mi pastor Carlos. Comienza a orar en su ministerio, en su hogar, aún en los proyectos, Dios de Gloria. Declaramos cielos abiertos. Pastor, vas a estar recibiendo llamadas de tierras lejanas empresarios van a estar llamando porque van a estar apoyando la fundación Así es, y parte gracias. de tu vida va a ser grandemente bendecida Señor queremos honrar a cada persona que se conecta Señor en Miami que se conecta en Brasil Perú Ecuador y en las diferentes partes del mundo Venezuela queremos bendecirlos y queremos declarar esta palabra que era inoperante en sus vidas y que a partir de este momento no van a ser más de doble moral, sino que van a comenzar a glorificar el nombre de Dios. Gracias, mi rey, te doy por mi vida, por mis hijas, por mi esposa y por ese ministerio para que nos ha regalado en esa tierra de Cincelejo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, qué palabra tan hermosa. Muchas gracias, mi pastor. Uh, John Velasco de la Iglesia Transformación Barac, de Cincelejo Sucre. Eh, gracias a todas esas personas que nos, que nos vieron, tomaron tiempo de su, de, de su vida para escuchar esta palabra. Hablamos sobre la doble moral. Y si comenzaste a verlo hace unos minutos, hace unos segundos, te invitamos a que vuelvas a ver esta palabra de poder. Eh, de, eh, se declaró sanación de, eh, en el nombre de Jesús. Todas esas oraciones tienes que tomarla con fe, con amor. Y verás lo que el Señor está haciendo en cada una de vuestras vidas. Eh, a, a otra, a otra persona aquí, eh, Edward Fabián Fernández, desde, esta, desde Miami, nos está diciendo que saludos a, saludos a mi paz, grande y poderoso, mirando donde nos, nos ven también, gloria y la honra para el Señor, saludos grande para ti, Edward, y para tu familia. ¿Algo para agregar, mi paz, Pilla, para terminar? Nada, ah, Gracias a Dios. Bueno, mi paz, entonces para todas esas personas que nos están viendo, queremos agradecer, queremos a darle siempre la gloria y la honra al Señor, porque Él es nuestro productor, Él es nuestro director, Él es todo, es el dueño de todo esto. Hoy estaremos aquí, mañana no sabemos cómo estar, siempre lo digo. Hoy desde Colombia, mañana de cualquier parte del mundo. Está buena esa, <ríe> muy paz. No, no, no, no estamos borrando en nadie, sino es, es ese gozo, es esa alegría que nos pone el Señor para poder disfrutar momentos, porque muchas personas no, pero pues, están riendo. No, es, es ese gozo. Es la, la, todo mundo cree que a veces es, es ser el pastor o el líder, uno tiene que estar serio, no. No, ese es un gozo, eso es algo maravilloso que uno siente estar en familia en Cristo. Es lo más hermoso que uno pueda sentir en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ya para despedirnos, saludos también a Alejandra Contreras Padilla. Bendiciones, gran poderoso. Y bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido televidente oyente, también que nos están escuchando a través de Cristianos en la Gloria Radio. Muchas gracias por tu fidelidad y a, al Señor ante todo. Y bueno, nos veremos. Emisión aquí en Hablando con Jesús Podcast y gracias a todos por eh, echarnos y vernos. Bendiciones, lo tenemos que Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están los materiales? ¿Qué están haciendo? ¿Está lo que esté poderoso? ¿Puede la gloria para que siempre esté? Tenemos aún se conectado.